Hola a todos, aquí estamos comentando Un día a la taberna Y hoy volvemos con Total War Troya El DLC de Mizos. Vamos a tener una de las batallas que van a decidir seguramente El rumbo de la guerra contra Troya Tenemos a Epeo con el apoyo de Agamenón En la lucha Cerca de nuestra capital Tenemos el apoyo divino de Zeus Que nos va a dar esa fuerza de garrote Y ese poder de representación de la jabalina Y la fuerza de Festo Que nos va a dar moral a los escudos Es decir, todo nuestro ejército. O sea, vamos bien. Resistencia a los proyectiles. Y tengo la voluntad divina que esto va a ser determinante en el combate. Vamos a tratar de aprovechar estos honderos y esta, esta de jabalineros para bajarnos todas las unidades que podamos antes de entrar en combate. Y ya después de eso, nada, aprovechar la milicia, hacer un grupo grande y, y tratar de meter una buena bendición de Festo. Acordarnos de tirarla no nos pase, como en el capítulo anterior. Y ya después de eso rezar a los dioses para conseguir victorias en los combates veremos, Uf, vale, este cuello de botella de aquí me gusta también podemos salir por aquí y ver mmm, de ir nosotros en bajada, a coger la, la la cima y aprovechar para montar una buena línea en los proyectiles veremos a ver, porque como también tenemos esta pesada que reclutamos en Extremis, el turno anterior de los eh, de Hades Esto, Este es una, un batallón del inframundo Nos va a venir muy bien Y hay que ver Lo que tenemos que ver es por dónde nos vienen los refuerzos Porque como nos vengan por una zona Alejada Que no, que no podamos agrupar Va a estar feo Vale, seco, me gusta Estos son nuestros refuerzos Y aquellos Los enemigos Vale, pues vamos a desplegar en este lado. Ay, perdón. Vale. Uf. Eh, no pueden entrar por aquí, ¿no? Ni de milagro. No, no, no hay acceso limpio. Vale, pues vamos a venir aquí y vamos a aparcar en este lado. Vale, me gusta. Vale, vamos a formar aquí. Más o menos anchos. Más o menos anchos Vale, y esto va a ser nuestro grupo de, de frontal Vale, luego proyectiles Aquí detrás Vale, me gusta Luego nos colocaremos Nuestro héroe aquí Bien Esta unidad que tiene Se autoinflige daño La unidad se enviará de vuelta al inframundo Fuerza de los difuntos What? Oh, wow y te ultrabufan Vale, vamos a poner a esta gente Aquí en, en, Mira, bien, me parece bien En el franco derecho Vale, agrupamos así, vale Y aquí vamos a hacer un grupito De milicia Y otro grupito De milicia, vale Y ya ahora nos redistribuiremos Mejor, vale Empezamos batalla Y vamos a Han colocarnos Vale, de hecho, vamos a colocarnos así Grupo 2 por aquí Vale, Agamemnon aquí Esta gente en grupo Vale, cerrando esto Vale, grupo 3 aquí Grupo 4 aquí Grupo 5 aquí Vale, menos lo voy a poner aquí Me quiero mover Es que a lo mejor me quiero mover para evitarlos Vale, vamos a movernos Podemos, podemos, podemos, vale Y si podemos hacer que nos vengan por aquí Y luchamos literalmente en este En este valle Mejor Yo pienso que con la potencia de fuego que tenemos Somos capaces de aguantar a toda esta gente En una línea lo suficientemente ancha Quiero decir, no nos pueden flanquear Aguantamos aquí, tenemos a los honderos O lo que a ah, estos que son las... que es la pesada que les costará más llegar Vale, vale, vale, vale, vale Bueno, está bien, está bien Nos colocamos, nos ubicamos y a partir de ahí luchamos Porque este está moviendo hacia allá no, no, puede bajar por ahí A no ser que se quiera suicidar Vale, venga, vamos a darle un poquito de calor para ¿dónde están mis unidades? Aquí Vamos chicos, vamos, vamos, vamos vale, Vamos a llegar a ubicarnos Vale, bueno, bien. Vale, ok. Vamos saliendo. Uy, uy, uy, uy. ¿Cómo se han quedado? El 7, vale. Bueno, si vienen a darnos la vuelta, van tarde, la verdad. Es que es una liada porque la marcha. De resistencia tiene unidades de rango ahí arriba no y eso es lo que me gusta no tiene unidades de rango vale aquí en corto y haga menor con ellos vale la gente de Ares, estos van a llegar más tarde, pero no me viene nada mal a modo de apoyo. Tengo suerte porque las, los escaramuzadores supuestamente siempre son de, de poco rango. Entonces no deberían poder castigarme tanto. <tose> vale. Estos equipos que van a llegar ya cansados, tío. Vale Vale, vamos avanzando Ah, no, el 6, exacto Aquí, en este pequeño Vale, el 5 El 7 Vale Vamos a ser listos, vamos a movilizarnos ya. Vamos a, a abrir un poquito de fuego. Vale, el grupo 6 para acá. Vale, el 5, venga. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Ir metiendo daños Y ahora los castigamos Vale, avanzamos un poquito, un poquito, un poquito nada más Que si queda un hueco no, no sea preocupante El enemigo ha detectado tus unidades ocultas Vale, el 4, vamos a ir tirándolo ya para acá Eso es Vale Okay. Venga, los de Hades aquí Venga, la Peña del Garrote Grupo 5 por aquí Vale, el grupo 4 que rompa aquí Vamos a tirar la bendición de Festo Aquí en este costado Maravilloso Vale Moral, defensa cuerpo a cuerpo Ataque cuerpo a cuerpo maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso vale eso es eso es eso es eso es muy bien muy bien muy bien muy bien vale vamos a meter no no no vosotros dos por aquí están atacando a tu héroe vale era algo que ya sabíamos muy bien vale perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto, perfecto. vale vamos a llevarnos a este hombre hasta aquí Vale, vamos a cargar aquí, vamos a meter a gente aquí espantando y ya está, me da igual perder algo de milicia. Vale, grupo 2, importante. Aquí los han detectado enemigos ocultos. Vale, aquí, aquí, vosotros aquí, venga, cargar. Vale, Agamenón, importante, aquí, tú ahí estás bien, vale. Vale, vamos... Necesitamos colapsar aquí un poquito Bien, bien, bien, bien, vale, vale chum, unidades chum, pesadas chum, ya, chum, vamos chum. a reubicarlos un poquito Que estas al fin y al cabo, si eso si es gente que huye, pues no pasa nada Vale Muy bien, la peña de aves me gusta mucho Vale, vamos a meter el bufo de moral, que la gente corra El 3, vamos a meter nuevo bufo aquí en medio ¿A quién vamos a poder ponérselo? No me gusta aquí mismo. Tus guerreros empiezan a titubear. Que no puede ser. menos ¡Sí! no, Lo que pasa es que está un poquito tocado el hombre, ¿eh? Y pero no estamos atacando aquí, venga aquí a menón, hijo mío por aves, tus guerreros se están venga, si os reagrupáis, acudid aquí a piñón Uf, el círculo este quedó como gusta venga, reincorporaros venga, los garrotes aquí cargando por detrás, eso es tus guerreros se están reagrupando vale, vale, perfecto bueno, está bien vale, vamos a cargar con distancia vale, vosotros cargad aquí venga ¿cómo va Gamenum? vale, aún no puedo activar la listía bueno, no le quedará mucho vale pero tenemos que poder crear el caos aquí detrás. Si sí, no, normal. Vale, venga, os recuperáis. Pues si os recuperáis, cargad aquí. Venga. Vamos a recuperar la gente de la falange en medio. Bien. Venga, venga, venga, venga. Toda esa pérdida de moral. Mira, mira, mira, mira, mira, mira Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Quién podemos bufar? Vale, a estos. Venga, gamenón. continúa, continúa, continúa, que no te huyan. Venga, al héroe, eso es. La bendición de Festo aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora hay que lidiar con todo esto que queda por aquí en medio. Pero, bueno... Aparte de eso, pues estamos bien. Venga ese buffo ahí. Venga ese ataque cuerpo a cuerpo, esa defensa. Es el enemigo ha sido vale, perfecto, Agamenón, gírate ahí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Acudida ahí. Venga, limpiad esos, esos soldados. Vale, eso es, eso es. Está muy bien, está muy bien, está muy bien esto. Vale, vale, vale, Hostia, de Agamenón. Bravo ahí. Dime que lo revientas, hijo. Ellos están huyendo ya, eh. Ellos están huyendo ya. Ellos están huyendo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Uh, vale, uh, uh. vale, vale, vale, vale, vale. Vale, pues vamos a llevarnos estos para allá. Agamenón continúa por tu padre. Que hemos perdido ahí toda la aristía, hijo mío. Venga. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Oh, Vosotros, ¿por qué estáis ahí perdiendo vida ya? Adelante. ¡Oh! ¡Vamos a matar al enemigo! Sí, sí, sí, sí. Lo destruimos. Perfecto. Continuad, continuad, continuad, continuad, continuad. Venga ahí. Venga, que tenemos que llegar. Perfecto. Al de la mano. Vale, vamos a poner... No, no, no, no. Bueno, aquí no cerramos. Ni de milagro. Venga, perfecto. Vale, vamos a llevarnos estos dos. Hay que sacar todas las bajas posibles. Ojo, ojo, ojo, ojo. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Ahí estáis bien, ahí estáis bien, ahí estáis bien. Esta gente de aquí, ¿cómo va? Vale, aristía y recuperas vida. Apositas sin munición, cuerpo a cuerpo. Venga. Continuada ahí machacando, hombre. Vamos. Agamenón, reparte, hijo mío. Vale, avance rapidito, más o menos. Venga. Venga, venga, venga. nada estas ya no llegan. Nah, ya es tarde, un poquillo tarde. Sí, estas están aquí medio paradas. Uh, maravilloso. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, Ah, continuar, vamos. Uh, oh, hemos perdido la de milicia que había por ahí luchando. Vale. Vale, vale, vale, perfecto. Bueno, está bien, eh. Lo que nos podamos llevar, nos hemos llevado y listo. ¡Qué bien! La hemos salvado, ¿eh? O sea, está, está, tácticamente está muy bien jugada. Me ha gustado mucho, mucho, mucho cómo hemos estado ahí más o menos reactivos, equilibrando los grupos, usando a la bendición de Festo. Yo, de lo que hemos visto, o al menos, teniendo en cuenta la de Zeus y imaginando el resto, vale, ya está, imaginando el resto de, de bendiciones de dioses, sin duda. La de Festo es brutal. Pero la mejor. Pero sin duda la mejor. O sea, mira este grupo. 100 bajas. 84, 60. 62, 80 estos. Dale, ahí. Mátalo, mátalo, mátalo. mátalo. Dale. Perfecto. Un héroe muerto, otro héroe muerto. Este ejército medio vacío. Este... Bueno, este está bastante completo pero nosotros tampoco hemos tenido bajas significativas, mucha pérdida de milicia, pero tampoco nada fuera de lo normal, 11% del abastecimiento me lo quedo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ahora los movimientos, si podemos perseguir y que no se apoyen entre ellos, maravilloso. A ah, Menor le pilla lejos... Hombre, este combate de Agamenón contra este grupo, yo creo que el ejército de Agamenón se lo podría la llevar, eh. Sin mucho problema. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a simular. Y con la simulación, la... Ea. Perfecto. Vale, 12%. Vale, rebastaricemos. ...precioso... ...podemos... ...uh, vale... ...héroe famoso... ...coste de reclutamiento, infantería con armas a dos manos... ...proyectiles... ...aquí aumenta... ...aquí qué aumenta... ...el radio... ...y aquí aumenta la velocidad... ...no, devoción a Ares... ...devoción a Ares por el cuerpo a cuerpo... Con infantería, con escudo... Disciplina, desgaste, no Llamada a la unión Moral aquí a uh, ¿Esto qué es? El tiempo de espera Y esto es el área que tiene Vale, luego tenemos la defensa cuerpo a cuerpo Defensa cuerpo a cuerpo de todas sus unidades durante asedios Sed de sangre Vale, esto nos da Rabia constante, fortificar 20... Ganamos armadura y perdemos Rugido Heracleo daño por poder de penetración y velocidad no está mal eh aquí aumenta el radio y aquí qué tenemos el coste y el tiempo de espera esto son lo mismo o en área a los aliados al alcance buf buf buf buf buf no está nada mal Es que estás de disciplina, moral, héroe famoso, me mola. Tiene, tenemos muchos detalles de, o muchas unidades que están muy bien. Poder de presentación, moral, daño por armas, aumenta la rabia cuando se activa, proporciona rabia cuando se activa, sacrificio de sangre. Uf, está muy bien, tiene muy buenas habilidades. Vale. Vamos a poner... Yo creo que el rugido está bien por el daño por, penetra, por poder de penetración. Sí. Y además... ¿No tenemos poder de penetración aquí? No, parece que no. Vale, pues nada. Vamos a cargar con este mismo ejército. No tenemos apoyo, pero la idea es que este no se desgaste y se pueda llegar aquí a Corinto. Incluso recluta, reclutar algo. Vale, <coughs> Uf, esto va a estar duro. Autoresolvemos media alta. Venga, vamos a librarla. Yo creo que podremos, teniendo en cuenta la bendición, vamos a ser o vamos a tratar de ser listos. Y con la bendición más los buffos de Agamenón, podremos reventarlo todo. Una buena carga a tiempo, comenzar a despliegue. Vale. Nada, vamos a ir todo en grupo. Vamos a tener aquí a Magamenón en el 1, pero a estos 3. Más o menos juntitos. Sí, y vamos a bajar directamente por aquí. Y ya está. Porque eh, comenzar en el bosque me parece tontería. Vale. Que además aprovechamos que vamos en bajada y listo. Ah, vale, vale, y generamos. Uf, vale. Vale. Va a ser muy importante luchar alrededor de Agamenón. Eso va a ser nuestra clave. Tratar de que no nos carguen y, y, y luchar de frente. Dos puntitos. Vale, continuamos, continuamos. Vale En formación y para adelante Vamos a comer daño, eso está claro Pero se confía Vale, vamos a tener rabia más o menos Para poder tirar cositas 40, 50, 75 Puff Que no sabemos dónde hay unas unidades. Enemigos ocultos. Vale, vale, esto es placarlo ya. Vale. Vale, menos eh, Limpialo todo. Vale, la bendición de Festo está muy bien tirada Vale, y por diferencia de héroe debería reventarlos rápido Vale, Festo me hace ganar mucha armadura Vamos a tirar ahora aquí La llamada a la unión, nos vamos a acercar aquí cuando reventemos esto Y tiraremos la llamada a la unión para dar el buff aquí Al fin y al cabo la defensa cuerpo a cuerpo y la moral Nos van a servir bastante Venga, mátalo Vale, vale, vale, vale, perfecto, perfecto. Si te acercas a mi grupo, genial. Vale. Continúa, continúa, continúa, continúa, gamenón. Venga, ese bufito ahí. Perfecto. Madre mía, ¿cómo corremos tú? Vale, si acabamos con ellos, nos giramos. No sé si se da la cuenta que Agamenón se manche para allá. Dios, como rusea, ¿eh? Ah, a tope el animal. Venga. Agamenón, ah, rapidito. La última, vamos. Alcance de tu mano. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. No, no, no, no, vale. Vamos a dejar ir a estos... A un suero lo quiero reventar, eso está claro. Vale, esto ya no tiene sentido seguir persiguiéndolo, así que nos vamos hacia allá. Vale, tío, ganistía, dale ahí, y... venga, eso es. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, se, te, se tenía que teletransportar por el mapa, tú. Sería maravilloso. Es que mira cómo corre, tú. Va a toda prisa, rollo. Venid aquí, no os Me encanta, chaval. La verdad es que estamos teniendo una combinación, una combinación de poderes de héroe muy, muy, muy, muy buenos. Me gustan mucho. Y conforme vaya avanzando va a ser más letal. La verdad es que tiene muy buena rama de, de habilidades, eh. Agamenón. Ah, bueno, y me puedo activar esto otra vez. Oye, pues te me cuidas. Venga, a por ellos. ¿Y ¿No hemos podido ganar aún? De verdad. Y va a entrar ahí. Venga, una buena carga. Reviéntalos. Toma, ahí. Y... Ha matado a 3 de golpe. Bueno, es un héroe, ¿no? Vamos ahí. ¿Esto está aún activo? Ah, está. Vale, nos falta rabia. Vale, y el resto de grupos como están. Nah, muy un poquito lejos, pero bueno. Nah, ya lo tenemos, lo tenemos. Uh, wow, wow, wow. vale. Nah y con la bendición de Festos esto está hecho. Se ha girado el rollo último recurso pero nada no puedes no puedes contestarme esto ni de milagro. El enemigo ha detectado uh. tus unidades ocultas. Ah vale digo. Nah ya está. Nah ellos tienen, son ligeros y nosotros no. Nada, ya está, ya está. Acabo de reventar esto y la unidad que queda tampoco tiene mucho más que hacer. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Ah, bueno, pues oye, yo no sé. Es que está llena de moral. Bueno, a veras, esto si no lo reventamos ahora. No, no, pero por aquí, hijos míos. No vamos a ganar aún. Claro, esta gente se ha pegado un carrerón. Están reventados los pobres. Vale. Ah, bueno, vamos a darle al turbo más o menos, pero esta gente va nada al borde del mapa para no morir. Venga ahí, activa Hermes. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. <risas> Se han dado cuenta ahora. Vale, nada, ya están trabas en combate. Poco van a poder hacer. Nada, esta, esta carga va a ser providencial. Vamos a perder cuerpo a cuerpo, estamos perdiendo cuerpo a cuerpo Contra estos Mindundis de jabalina Ah, vale Ahora la carga ¡Bum! Venga, finalizamos batalla Y listo, porque esto es, nada, revitamos el ejército 39, 89, 71, nada, perfecto Y no nos han hecho casi bajas, eh muy bien, muy, muy, muy, muy bien. O sea, armadura media, jugando con las habilidades del héroe. Toma ahí. Buah, en la nuca, eh. Uy, si le parte la boca. Vale. Maravilloso. Ahora alimentos, reposición un 12%. Sí, que esto siempre está bien. Vale, lo hemos matado. Uh, el garrote. Uh, qué garrote más bueno, ¿no? Vale, este señor va equipado con un garrote ¿Qué tiene? Jabalina ¿Qué le da esto? Alcance a las unidades de jabalina Sorpresa No tengo unidades de jabalina Uno. Vale, pues nada Vamos a tratar de acercarnos a Corinto un poco Aquí vamos a acercarnos Vale, aquí sí que nos acercamos a Corinto De hecho, nos guarnecemos en Corinto Podemos reclutar no tenemos pasta Eso es un problemilla eh, Vale, este hombre le viene bien unidades con jabalina Vamos a reclutarle un par de estas Aunque, aunque entremos en una dinámica de ingresos negativa Estamos en guerra y es lo que hay Tampoco podemos hacer mucho más por ello Vale Uf, Aquí no podemos reclutar nada de interés Vale pues nada, vamos a dejar esto aquí. Sí, vamos a dejar esto aquí. ¿Qué cosas tenemos por hacer? Héroe guarnecido, Vale, troque finalizado y construcción. Um... In mmm, 300 de comida. Vale, es que... Me parece correcto. I could not... Abandonar la negociación, sí. Vale. Y. Construcción disponible. En tirinta. ¿Qué podemos construir aquí? O oh, podemos mejorar esto para sacar... Bueno, ganar fel felicidad y tener más espías. Me parece genial. Tenemos esos 1.400. Sí, pues lo vamos a plantar. Maravilloso. Vale, vale, vale, vale. Me gusta mucho esto. Ahora mismo, claro, no tenemos nada más en nuestra... Extensión se reduce a estas cuatro... A estas cuatro zonas. Vale, de momento tenemos felicidad, que es el crecimiento. Tenemos extende turno para llegar al 2 en un turno. Vale, ok. Saltamos turno. Y vemos a ver. Uh, alianza militar con Aquiles. Vamos para adelante. Y me da madera, perfecto. Oye, no te uniras a la guerra. Uh, ¿qué vamos a ver? Ah, todo, toda la simulación de Eftia gracias Héctor de Troya, ahora os viene cuando nos atacan Oh, no nos han atacado No nos han atacado, ¿a dónde habrán ido? ¿Era Héctor? ¿O quién era? París ah, Amigo, vale, era París Te me cuidas Vale, nos retiramos y ahora estamos a luchar con la guarnición Uy, y el otro ejército que... Bueno, pues nada. Trataremos de hacer el máximo daño posible a esta gente. Así que vamos a cerrar el capítulo por aquí. Llevamos ya 32 minutitos. Así que bueno, recordad. Espero que os haya gustado el capítulo, que estéis siguiendo la serie que os esté gustando. Y lo de siempre, seguidnos en Twitter las los dos, y como a mí, que van a estar los dos en la descripción. que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch, que estamos haciendo cositas o estamos tratando de hacer cositas...